Las Políticas municipales a veces pueden parecer a simple vista cuestiones pequeñas, cuestiones minias, pero yo creo que al final es política que se ve en el día a día, que soluciona las cosas pequeñas, pero que en el fondo tienen que ver mucho eh, con nuestras familias, con nuestros barrios y que de alguna manera eh, hacen que el rumbo de la política que va más allá cambie. Lo que me lecten es el gure, muña kalea da. O regati que rico política, dirá hay importante a Gurechaco. Eguiada, Batutan, Rita Rembearra, que es dirá la Iristen, Iristen Beardir en Lecuetara, mañana o retaraco Gaude, o ditugu Ditu Círculoac, o con Ditu el Carteac, o Gaude, Uda leche danza, guiada, guía, neguin beard de Gunada, Lambat, nun gendear y posible dio huesan. No la posible de bere veré causa cure ganá No la posible de bere veré que esta calera era mangurekin quien compartió tú dónde este las realidades en distintos municipios son muy distintas. Eh, hay veces que eh, convivimos con ayuntamientos que llevan muchísimos años en los que prácticamente la oposición la tiene silenciada y tiene un cortijo, que en ese caso lo que hay que hacer es movilizar, activar la, la oposición, liderarla y marcar agenda. La más bonita quizás sea la oposición constructiva, como es una herramienta social y lo que como izquierda transformadora deberíamos de conseguir es transformar la realidad de nuestras ciudades y municipios. Hace falta mucho trabajo, una negociación, eh, ...una escucha activa a la ciudadanía... ...y el poder trasladar eh, esas necesidades al, al ayuntamiento... ...y el siguiente nivel y, y quizás el más complicado por, por nuestra situación... ...me refiero a nuestra situación a que cuando entramos a gobernar... Eh, ...normalmente somos grupos minoritarios dentro del gobierno... ...en el que tenemos que manejarnos dentro de gobiernos... ...más o menos consolidados, eh, ahora mismo nuevos en coalición... Eh, ...con unas problemáticas que ya vienen de, de años atrás... El principal problema a nivel municipal es Cómo acercar a la gente a la, a la política, no, ya que hay una desafección. Y entonces, bueno, eh, nuestra principal eh, tema de conversación ha sido cómo movilizar esa participación, volver que la gente sienta que es útil cuando participa en política y, y poder y poder llegar y acercarnos a la, a la ciudadanía y tras, la, trasladar sus problemas a las instituciones. Ahora también decíamos que tenemos que volver igual a, a, al año 15 a salir a la calle con una marcha, con un ánimo que teníamos entonces. Entré en Podemos porque estaba desengañada de toda la política de este país, totalmente. Cuando llegas a un ayuntamiento, cuando eres concejal por primera vez, te das cuenta de que no es tan fácil eh, jugar con las normas que ya están preestablecidas, que, que todo lo que tú quieres hacer muchas veces no se puede porque hay unos impedimentos que van más allá de lo humanamente posible, que tiene que ver con lo que políticamente quiere hacer el gobierno municipal de turno. En realidad, te vas acomodando a un sistema en el que vas buscando tus herramientas para poder intentar incidir e ir cambiando las cosas dentro de tu municipio. A veces es simplemente canalizar la demanda de una asociación, de una persona o de cuestiones que, que palpas cuando estás en el parque con tus hijos, pero llevarlas a la política institucional para mejorar la vida de la gente. y es oso oso importante garela emakumeak hemen Es gaudela mundua aldatzeko eta política aldatzeko gu, eh, badaki bulako oso ando este poli este política eta este política eta hemen aldaketa bate eta batego eta gu aldaketa hori eta hemen gaude. Podemos estar quizá tan eta kalte tan eta da eta gañera aldaketak que sortzeko eta egiteko trebesi izango godo.